la comisión de investigación en la legislatura pasada el día 4 de mayo el 16 de julio tras las nuevas elecciones partido popular y vos lo digo por aclarar cuál es la posición de su partido eh, votaron en contra y la paralizaron Es más por lo que plantea es crear una comisión de estudio que tiene un rango inferior y muchas menos posibilidades de actuación a mí me parece me parecen claves la declaración es del señor Reyero, porque aquí el Partido Popular se dice que se hizo todo lo posible. Bueno, no es lo que dice la persona que estaba al frente en ese momento en el gobierno de la señora Ayuso, porque lo que dice el señor Reyero es que en varias ocasiones pidió ayuda y jamás se la concedieron. Es más, viene a dar a entender que se mofaron de él. Cuando pedía 50 médicos para intervenir en las residencias, porque era más que previsible lo que pasó posterior. Mente. O cuando envió un, un correo electrónico pidiendo ayuda y jamás le contestaron. Es un escándalo, y también es un escándalo, que la justicia no haya intervenido de oficio. Y ahora que estamos hablando de la politi politización de la justicia todos los días en los medios de comunicación, yo creo que es un claro ejemplo. No creo que nadie piensa que me estoy excediendo si digo que el Partido Popular tiene una intensa relación con la justicia madrileña y con otra justicia, y que efectivamente eh, pues, no se les trata de la misma manera que se les trataría a otros. Esto lo puede ver cualquiera que acuda a los juzgados y declaraciones públicas, incluso actitudes, incluso aquí, aquí en Leganés. Yo, señor Recuenco, hoy me vuelvo a solidarizar con usted por el papelón, ...que tiene usted que venir aquí a defender. Ya sé que va en su sueldo, en sus varios sueldos. Yo le invito a que vaya a los familiares de las residencias... ...y les explique usted que es que los demás queremos politizar... ...la muerte de miles de mayores en nuestra comunidad... ...de centenares de mayores en nuestra ciudad, en Leganés. Y decir que utilizamos dinero público, yo también estaba en aquel momento, que utilizamos dinero público para intentar que se haga justicia con nuestros mayores, eso sí que es mezquino. Usted utiliza palabras muy grandilocuentes, quizá porque no tenga argumentos, lo hace siempre. Usted acusa a todo el mundo y no se mira dentro. Eh, veremos cómo acaba todo esto, veremos cómo acaba usted la legislatura, veremos qué pasa con su figura.